Ahí está Dalvin. Todo el mundo lo conoce por este programa. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias, con fuerza. Sí, por esa presentación que me hace. No, que ah, okay, okay. yo, no, yo no soy de tarima, yo soy de cine. Ah, ok, tú eres de cine. Sí. Paso. Viene hoy con un romantiqueo, eh. No, hoy vengo, o, con yo con fuego, un hoy vengo con fuego. Mm. Okay. Se sí, vengo con fuego. Y saluden a Dalvin, saluden al aire del pueblo también. Saluden al aire del pueblo, señores. Me imagino que ahí debe de haber 115 mil personas gracias. observando en este momento del programa. Un toque de queda. Señores, como hoy los estrenos están cortos, hoy hay un estreno en el cine dominicano, uno solo. Entonces yo voy a aprovechar hoy para desplayarme, hablando de un tema que Villalona me sugirió. Villalona. Sí, ¿verdad? Villalona me dijo, le voy a dar un capuchino pegado. para que me hable de este tema, ready. Yo no, no hay problema. Señores, La Casa de Dragones, Juego de Tronos, es eh, una serie que viene por HBO, dando, es una precuela de la casa, o sea, es una, eh, una precuela de Juego de Tronos, recuerden que Juego de Tronos es la serie para mí más eh, interesante de todos los tiempos, la mejor serie de todos los tiempos para mí, Juego de Tronos, cuando se habla de eso ya vence de eso. Ya no se habla de más nada. Juego de tronos. Recuerden que cuando una compañía de streaming, de telecable y demás, eh, publicita que dentro de sus servicios tendrán Juego de Tronos. Se hace ¿Qué publicidad. ¿Qué es Juego de Tronos? Una serie. Eh, no, no, no, no, no, man, porque usted, usted sabe que usted es trambótico. Que usted no, no, o sea, que eso es, tú por lo menos alguien... lo, tuviste, lo, lo tuviste que ver en un anuncio. Escucha lo que te estoy diciendo. Juego de Tronos es tan popular o es tan importante que cuando un servicio de telecable o compañía de streaming hace publicidad para decir solamente de que tendrá esta serie en sus servicios. Atención, solamente un anuncio dedicado para esta serie. Así de importante es Juego de, de Tronos. ¿De qué trata? Juego de Tronos. Es complicado. No, no o sea, tiene como... que hablar porque como <risa> yo, hay más, no, no, no, no, es no, no tiene que decir aquí de qué trata. Sí, porque yo no es que yo no sé si explicártelo con manzana, con pera, ya, a esta etapa que ¿Qué tú qué me estás está preguntando. No, no, pero es que, es que yo verdad? no sé, pero sí, yo no sé. Mira. <risa> no remo, imaginemos que la serie se trata. Tal vez así de una manera contigo. No, tiene que explicarme la Así, como, como así bueno. como papá tarima. No, como es no. Exacto, entonces oye lo que pasa: digamos que usted, hay ustedes, ustedes no, no expusieron en las escuelas, sí, pero, en el pero, liceo. Pero, pero escúchame, escúchame exponer no es que, poner, ¿no, que usted vaya a decir el libro entero, la parte más importante, oye, <risa> sí. no me tranquilo, oye, déjame explicarle a papá tarima eh, en la antigüedad, tú sabes que se, la, se dividían las eh, vamos a decir los territorios por familia, por casas, y habían como cinco casas importantes cada una jugándose el trono, por eso es Juego de Tronos, y vivían peleando entre ellas para acumular poder, y por ahí se desplayan un sinnúmero de actividades, llámese de zombi de la noche, llámese dragones, llámese eh, peleadores importantes de, de, de, de grupos, o sea, ahí se está jugando inteligencia y poder en esa serie. Si tú no has visto eso... O sea, yo, yo no... ¿Y qué hace es este tipo aquí? No, eh, ¿tú lo has visto, Juego de Trono? Tú sabes que yo... Mira, ¡Te yo, dije Yo, yo, que ni, sí. yo, yo no, ni la no, casa no, de papel no, me no. he puesto a ver, porque aquí hay, hay, no hay no cosas que no me llaman mucho la atención. No, no, no, yo vi que yo no, Calamar. Ah, ¿Tú gran... sabes por qué yo vi Calamar? Porque ya me tenían harto con los memes, <risa> y yo dije déjame a ver para que... <risa> para no ver un <risa> números. Amable, y pero yo fallé aquí. Juego de Trono, ¿no lo has visto? No, tú debiste de invitarme a tu casa con un jugo porque yo, yo no pero soy la, la, la, la, la la a mi buscar, casa y la yo no invito a un hombre a ver. ah pero que usted entonces usted, quiere, usted no quiere una explicación porque pues la gente sabe lo que es Juego de Trono la gente quiere la escuchar gente no. ¿Qué sigue después no. de Juego de Trono recuerde que el final de Juego del Trono es algo que todavía HBO nadie le perdona ¿Vale? nadie le perdona esos finales la gente está aquí está entonces ellos saben en, en, en IMDB el final de Juego de Tronos está con una calificación de, de 5 sobre 10. Oye, eso. o sea la mitad. Y lo ayudaron. Eh. Si ponen amable, ya, ya tú sabes. Entonces, señores, ellos quieren tratar de reivindicarse. Con la precuela de Juego de Tronos, obviamente utilizando el nombre más importante de la serie, que es la Casa Targaryen, la más importante. Entonces, ellos van a contar uh, eh, los acontecimientos que sucedieron 200 años antes. Se fueron lejos esa gente, 200 años antes de lo que pudimos ver en Juego de Trones, Tronos actual. Salió el primer teaser. Obviamente aquí no lo podemos presentar. La gente, yo lo invito a que vaya a YouTube y, y, y lo vea. Pero ahí no hay mucha información. Lo que sí es, de que esta serie, señores, esta segunda parte, que es la primera, porque es una pregunta. Ah, voy a empezar. Te veo feo. Oh, Empieza ahora, para termine en enero. Ah. Eh, es muy importante y marcará en sí, si pueden tratar, ¿verdad?, de que los fanáticos vuelvan a tener confianza en esta serie que la perdieron en el final. Entonces ya, cerrando ahí, a medida en, en programas futuros, seguiremos eh, ventilando información según vaya saliendo, eh, hablaremos más, pero todavía no ha salido mucha información, así que siga viendo a su sobroso para que se entere acerca de esto. Hoy tenemos un estreno, señores, pasando a otro tema, y es decir, que Venom, Carnage Liberado se estrena hoy. Yo sé que hay mucha gente que la ha visto por ahí. Yo no sé cómo que la gente se pone a eso, de que haga película y verle mala calidad. Eh, ya, pero sí, eh, ya la gente puede verla a todo color, a todo sonido en, en los cines del país. Así que yo lo invito, señores, que vean esta segunda parte de esta película de Venom, eh, Carnage Liberado. Esta película continúa 18 meses antes, después de los acontecimientos, de Venom del 2018. Ahí podremos ver una actuación eh, perfecta de Tom Hardy y Woody Hargerson, que son los que interpretarán este papel de simbionte dándole vida a este parásito. A Venom no le gusta que le digan parásito. Son, parásito? ¿Son parásitos, son parásitos. No le gusta. No gusta no pero ¿eh? de, esta, de, de esta nueva entrega de Venom. Yo creo que este universo de Venom se está, se está expandiendo bastante bien y tomando actores, eh, o sea, tiene un reparto increíble. Yo le veo mucho futuro a Venom y como podrán saber, la última fue en el 2018 y ya en el 2021, sin contar lo que el daño que hizo la pandemia, ya tenemos una segunda parte. Significa que a la gente la está aceptando. Vamos a decir que tenga sus críticas, que, que hayan algunos cinéfilo que la detesten por ciertas condiciones del guión, pero yo entiendo de que sí, de que esta película tiene mucho futuro y vendrán muchas secuelas más adelante. Dentro de Marvel, ¿verdad? No, Sony, Sony. Ah, Son, es bueno. Sony es que está. Oye, pero yo no sabía <risa> esa, ¿no? Yo... Sony o sea, es que, que está ahí. Que la mm, Bueno, sí, es, es, es Marvel, es Marvel. Ah, bueno. Es Marvel y asociada con eh, con Colombia Pictures. En asociación con Marvel. Okay. y Pero es Sony que la distribuye. Sony Pictures es que la distribuye. Eh, no, Amable, yo traje esos dos temas porque... <risa> solo hay un en el cine. <risa> <risa> ¿Eh? <risa> no, no, mira, mira. Para acá, no, ay, no, le, no, no le gusta, no le gusta que digan parásito Venus. No, no, no. <risa> no, no. Señores, ahí está. Saluda saluda a los muchachos, a Dalby, que muy bien, te expresa muy bien, dice. hay personas que están equivocadas con eso. Mira que el bomper, el bumper... Pero usted que tiene que hacerle el bumper y traerlo para acá. Muerte cine con Dalvin. Se apaga la luz. y todo. ¿Cómo? No, usted está lo niño. Oye, ya me está robando ya el nombre de mi canal de YouTube. No, no, ¿eh? Recomendaciones para este fin de semana. Que no sea lo que usted ama más visto, Yemen, sino lo que más popular <risa> <risa> <risa> <risa> es. por ahí por el ¿Ah? personas visto Guerra de Tronos? Juego de Tronos, trono, señores. Juego, juegue, juegue, juegue, juegue. Eh, recomendaciones. Pero señores, la primera recomendación yo le digo a todos ustedes que vayan a, al cine a ver a Venom. Ah, bueno. Claro. ¿Tengo está cerrado aquí. No, pero vayan a Santiago, capital. Esa es mi recomendación. Yo no quiero gente en su casa ahí que... que, que pa, después me ponen obesos. ¿sí? <risa> <risa> <risa> Se afreco, oye. Ah, que tú me estás tirando. Desde, freco, desde que que llegué puede una... venir una huella por ahí, <risa> nosotros empuñarte. De, de, desde que yo llegué, tú me estás atacando. Las redes sociales tú no tienes redes. ¿Yo? No te dejan, no te permiten. No, Amable me dice que todavía hay contrato no para las redes. Sí. Señor no que me Señores, <risa> si usted tiene que hacerlo.